Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos con la lección número 100 Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial Del mismo modo en que el Hijo de Dios completa a su padre así también tu papel en el plan de tu padre completa dicho plan La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. Cuando mentes separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito, pues cada una de ellas es igualmente esencial para todas las demás. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, ¿por qué habrías de querer ir en contra de su voluntad? El papel que Él ha reservado para ti en el desarrollo de su plan, se te da para que puedas ser restituido a lo que Él dispone. Este papel es tan esencial para su plan como para tu felicidad. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan ellos verán su función en tu radiante faz y en tu risa feliz oirán a Dios llamándoles eres ciertamente esencial en el plan de Dios sin tu dicha la suya no es total sin tu sonrisa el mundo no se puede salvar mientras la tristeza se abata sobre ti la luz que el propio Dios designó como el medio para salvar al mundo, se atenúa y pierde su fulgor, y nadie ríe, porque toda risa no es sino el eco de la tuya. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios, del mismo modo en que tu luz aumenta el fulgor de todas las luces que brillan en el cielo, así también, tu dicha en la tierra exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a ti en el plan de Dios. Los mensajeros de Dios rebosan de dicha y su júbilo sana todo pesar y desesperación. Ellos son la prueba de que lo que la voluntad de Dios dispone para todos los que aceptan los regalos de su Padre como propios es perfecta felicidad. Hoy no nos permitiremos estar tristes, pues en tal caso no estaríamos asumiendo el papel que es tan esencial para el plan de Dios y para nuestra visión. La tristeza es señal de que prefieres desempeñar otro papel en lugar de del que Dios te ha encomendado. Y así, no le muestras al mundo cuán grande es la felicidad que Él dispone para ti y por consiguiente no reconoces que ya dispones de ella. Hoy trataremos de comprender que la dicha es nuestra función aquí. Si te dejas abatir por la tristeza, no solo no estarás cumpliendo tu función, sino que estarás privándote a ti mismo de dicha y al mundo también. Dios te pide que seas feliz para que el mundo pueda ver cuánto ama Él a su Hijo, y que su voluntad es que ningún pesar menoscabe su dicha, ni que ningún miedo lo acose y perturbe su paz. Tú eres hoy el mensajero de Dios. Brindas su felicidad a todo aquel que contemplas, y su paz a todo aquel que al contemplarte ve su mensaje en tu feliz semblante. Hoy nos prepararemos para esto durante las sesiones de práctica de cinco minutos, dejando que la felicidad brote en nosotros tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Comienza los ejercicios con el pensamiento que la idea de hoy presenta. Luego, comprende que tu papel es ser feliz. Esto es lo único que se te pide a ti o a cualquiera que desee ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios. Piensa en lo que esto significa. Estabas ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún sacrificio. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir, sin jamás perder nada, hacer sacrificio alguno o morir. Tratemos ahora de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Tu función es encontrarla aquí y encontrarla ahora. Para eso viniste. Deja que hoy sea el día en que lo logres. Busca en lo profundo de tu ser, sin dejarte desanimar por los pensamientos pueriles y metas absurdas que pasas de largo a medida que asciendes para encontrarte con el Cristo en ti. Él estará allí, y tú puedes llegar a Él ahora. ¿Qué otra cosa preferirías contemplar en lugar de Aquel que aguarda para que tú lo contemples? ¿Qué pensamiento pueril podría detenerte? ¿Qué meta absurda podría impedirte triunfar cuando es Dios mismo quien te llama, Él estará allí. Eres esencial en su plan. Hoy eres su mensajero. Y tienes que encontrar lo que Él quiere que des. No te olvides de la idea de hoy entre las sesiones de práctica de cada hora. Es tu ser quien te llama hoy. Y es a Él a quien respondes cada vez que te dices a ti mismo que eres esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo. Y David nos dice, hoy experimentamos el mundo impecable. Hoy abrimos nuestro interior para alcanzar el mundo real. El mundo real está en calma tranquilo y sereno el mundo real refulge con la luz de Cristo con el amor del Espíritu Santo en el mundo real no hay contrastes no hay comparaciones y no hay opuestos en el mundo real todo está íntegro y completo el mundo de la dualidad nunca es lo que la mente quiere como Jesús nos dice en la sección número 7 del capítulo 13, Tú no deseas realmente el mundo que ves, pues no ha hecho más que decepcionarte desde los orígenes del tiempo. Ninguna de las casas que construimos nos han albergado. Todas las ciudades se desmoronan, tienen que ser reconstruidas y se desmoronan de nuevo. Todo en el mundo, todo en la historia es viejo, y decrépito, y está listo para volver al polvo, e incluso según lo construías estaba ya listo para retornar al polvo. Jesús dice, el mundo real tiene el poder de tocarte incluso aquí, porque lo amas. Hoy nos abrimos a esta hermosa visión, esta percepción sanada, este sueño feliz. Siendo este el llamado de nuestros corazones, este es el mundo perdonado. Esto es dejar que tu ojo sea único, que sea puro. Esta es la apertura a la paz de Dios en tu interior. Hoy nos alienta, nos alienta el Cristo. En su explicación del mundo real, Jesús nos dice, primero soñarás con la paz y luego despertarás a ella. Tu primer intercambio de lo que has hecho por lo que realmente deseas, es el intercambio de las pesadillas por los sueños felices de amor. En ellos se encuentran tus verdaderas percepciones, pues el Espíritu Santo corrige el mundo de los sueños, en el que reside toda percepción. Los sueños de amor conducen al conocimiento, nos llevan a la unidad. Este es nuestro portal de entrada. Este es el paso feliz que damos. Hoy daré todo a todos. No conservaré ningún concepto de propiedad o posesión. Hoy dejo que todas las cosas sean exactamente tal como son. Recuerdo que el Espíritu Santo me proveerá de todo cuanto necesite. No me privará de nada mientras lo necesite. El Espíritu Santo renovará todo lo que necesite mientras yo lo necesite y lo renovará siempre que tenga necesidad de ello. Mas el Espíritu Santo sabe que todo lo que parezco necesitar es temporal y solo durará hasta que deje a un lado todas mis necesidades y me dé cuenta de que todas ellas han sido ya satisfechas. Hoy me abro a este mundo real, a este sueño perdonado, a este sueño feliz en el que nada se necesita y todo es provisto. Hoy me abro a la divina providencia, viviendo en estado de alegría, contentándome con lo que soy, descansando en calma y quietud. Hoy es el día en que doy gracias a Dios por su pureza y amor y por la vida eterna. Mi papel en el plan de Dios para la salvación es esencial. Amén.